Hola, soy Sofía y en el brutal Like de hoy volvemos a hablar sobre Instagram, porque la plataforma que gestiona los contenidos y los filtros ha retirado y ha prohibido a aquellos que simulan la cirugía estética, por lo tanto, aquellas personas adictas a los selfies dicen adiós a los pómulos marcados, a la piel lisa y a los labios más voluminosos. ¿Cómo surgió y por qué ha decidido esto Instagram? principalmente porque está cambiando su política de bienestar. Quiere que los filtros y todas las actividades que se realicen en Instagram busquen favorecer al usuario y establecer así una experiencia buena y creativa. Pero, ¿y de dónde se desencadena todo este problema? Primero de todo, el conflicto surgió en la red social Snapchat, donde comenzaron a surgir aquellos filtros donde se te modificaba toda la cara y posteriormente en Instagram, con filtros como FixMe, donde se podía ver las marcas o aquellas facciones que se producen cuando te operas estéticamente la cara. The cat porque es malo diferentes estudios y diferentes expertos avalan que esto está desencadenando en problemas mentales y un aumento en el número de las operaciones estéticas el presidente de la asociación española de cirugía estética jesús benito ha declarado que las operaciones estéticas han aumentado principalmente por las redes sociales y además hay diferentes estudios que avalan esta afirmación así por ejemplo el estudio realizado entre la universidad de cambridge y la royal society of public health muestran cómo los jóvenes y los usuarios que utilizan en redes sociales se preocupan más por el aspecto físico y por lo tanto esto está desencadenando en determinados trastornos mentales y además esto se traduce en datos según la academia estadounidense de cirugía plástica y reconstrucción facial, el principal motivo por el que las personas actualmente se operan es por aparecer mejor en los selfies y además es un dato que ha cambiado un montón en el último año. En 2017, el porcentaje de personas que se querían operar era de un 13%, mientras que en 2018 ha aumentado hasta un 55%. Por lo tanto, estos filtros, las redes sociales y la búsqueda de esta imagen ideal está desencadenando un trastorno, el conocido como trastorno dismórfico corporal o también conocido como dismorfia de Snapchat o dismorfia de las redes sociales. ¿En qué consiste este trastorno? Principalmente estos filtros producen que las imágenes filtradas desdibujen la línea de la realidad y la fantasía, lo cual está ocasionando mucha obsesión. Por ello, tanto Instagram como otras redes sociales están impartiendo una política de bienestar mucho más rigurosa y por lo tanto estos filtros han desaparecido. ¿Qué opináis vosotros de que desaparezcan estos filtros? Ponnos un comentario, te leemos y además suscríbete. Nos vemos en el próximo ¡Muchísimo bruta like!